¿Se puede vivir sin cerebro? Seguro que conocéis a muchas personas que lo tienen de adorno, pero la realidad es que se puede sobrevivir sin él. Francesco Redi, quien probó que la generación espontánea no existe, descerebró una tortuga terrestre que sobrevivió seis meses, aunque sin abrir los ojos. Al repetir los experimentos, los resultados eran los mismos, aunque en algunos casos solo parecían vivas. Con las tortugas de aguas apenas conseguía que sobrevivieran seis días. Así que probó a decapitar una tortuga terrestre, que seguía teniendo reflejos en las extremidades. Al hacer lo mismo con otras cuatro y abrirles el tórax a los 12 días, descubrió que su corazón seguía palpitando.